No my bros Llegamos al hotel barrio Para demostrar que lo wrong, que lo wrong, que lo rompemos Como si el vídeo fuera a la nueva era de Black Aunque no tiren, no tiren, somos los pilares de un Construido sobre nuestras calaveras Este rack, ese que te pega como si llegue coca afuera Tiran las tuallas y así se van todos para afuera Porque en esta batalla está el mundo de cabeza la policía corrupta y estuve viviendo dentro por temor Lo digo en serio, que nadie hace nada para salvarnos Me estoy cansando de tirar tanta lírica que las persona solo escuchan Esto es el ejemplo de algo perfecto Con poco de talento conquistamos el mundo entero Los polis son los títeres del interés de todo el gobierno Pa' que veamos un cambio que empezar desde abajo Y que me vencí, digo la verdad Todo México está machito por falta de libertad de puta nos encontramos todos en el disco Siendo lo loco yo yo acomodo Soy mexicano pero lo voy a decir Que todo el gobierno chingue a su puta madre eh, eh, eh, yeah. <tose> Y es que es la verdad Todo está y de la nada te comienzan a sacar La gente está enferma, la gente ya está loca Las personas tiradas esta puta cuarentena que parece infinita, infinita, uh, infinita, infinita, infinita, uh, um, um, um, infinita, uh, uh. hasta la poli está corrupta y tú viendo dentro botes, yo digo en serio que nadie hace nada para salvarnos, me estoy cansando de tirar tanta lírica que la persona solo escucha. Uh, right. Se escucha imposible, pero el cambio es apura Y en este caso al Crazy y también A L N uh, no, uh. A ver, Te damos clases de cómo hacer rap Con A L N Y con el Crazy también Te damos clases de cómo hacer rap Con A L N Y también con el Crazy uh, todo el school Crazy Yeah. Mm -hmm.